Estamos con Tamara, una médico de familia, que nos va a contar en qué consiste su trabajo. El médico de familia es la persona que contacta eh, por primera vez con el paciente, el médico de familia y la enfermera comunitaria. Entonces, eh, a partir de allí eh, detectamos cuáles son las demandas que nos hace el paciente y también sabemos qué es lo que le tenemos que proponer. Hacer medidas preventivas, tratar un problema de salud, priorizar los problemas de salud que él nos plantea. Y como somos la puerta de entrada del sistema sanitario, sabemos los recursos que disponemos para poder derivar en caso de necesidad. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que ser lo máximo resolutivo posible. Entonces, ¿vosotros seríais el filtro del sistema de salud? Bueno, de alguna manera el filtro si entendemos que el paciente tiene que ir a algún sitio. ...pero si entendemos que el paciente lo podemos llevar nosotros... Eh, ...no tenemos que filtrar, tenemos que eh, comunicarnos, entenderlo... ...valorar las demandas y, y bueno y encaminar el proceso de salud para un lado o para otro. Yo creo que eh, tenemos la posibilidad del, del contacto a lo largo del tiempo del paciente... ...de conocerlo, conocer su entorno laboral, su, su entorno social y familiar de manera de que podamos captar si sus necesidades físicas tienen un, atienden a un problema emocional que, que a priori no nos ha comentado y que de alguna forma tenemos que, que sacarlo a flote. Muchas gracias Tamara, queremos seguir hablando contigo.